Estamos en Torrico, estamos haciendo dulces tradicionales del Torrico. Hacemos suspiros, hacemos floretas y hacemos rosquillas. Son diferentes, son tradicionales porque en cada pueblo hay una costumbre, hay un estilo y los nuestros son diferentes. Los hacemos por bodas, bautizos, para carnaval, para la fiesta del pueblo. Los ingredientes son la harina, los huevos, el aceite, el anís y la naranja. Mira por las calles todo lo que por ti siento, se sí, miran las estrellas, a los árboles al cielo y a tu corazón también. Levantame, mira, si está yo, no lo veo, levantame, si está yo, de si yo, De te, caja de amor. la caja la la el viento, cuando ya están las muchachas soñando sueños y amores, la luna ¿no estará llorando, el son de sus amores. levanta de amor, levántate, no quita, te una levántate, no quita, te una levántate, levanta de de levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, No se vaya la ronda, y solo que de viento, viviendo irá por las calles, todo lo que por el viciendo. Se caminan las estrellas, a los árboles al cielo, y a tu cola con la piel, desusurará, te quiero levantarte. Te salió la toma de amor, te vas a hacer, te cantaré una canción, te te yo estoy llorando de la caja de la vida, de la caja de la vida, de la la